¿Qué onda, ¿Cómo están? Ya pasó un montón de tiempo desde que grabé el último video, pero ¿qué creen? Este es el video número 500 en el canal de YouTube y pensé que era una buena idea conmemorarlo o por lo menos registrarlo corriendo una carrera de Real Racing que ustedes saben que soy súper fan. Entonces vamos a empezar y ahorita les voy a ir platicando detalles, pero al mismo tiempo quiero mantener aquí un reto medio interesante porque quiero contar los rebases de los coches eh, porque ese número es importante Luego a ver si en post le puedo poner los numeritos Pero bueno, ahí ustedes vieron que ya rebasé tres coches Ustedes ayúdenme por favor contando los coches ¿No? Eh, la cosa es que si llego a rebasar más de 42 coches Ahí está el 4 y el 5 6, um, hijos, que burro Dos choques seguidos, bueno, no importa 6, este es el 7 y el 8, ok A ver luego si en post le puedo poner estos numeritos Para que los puedan ver en pantalla Ajá, y voy a tratar de, pues, rememorar o de alguna forma hablarles de algunas cosas interesantes que han pasado En toda esta aventura de crear el podcast, porque todo esto empezó por ahí en el 2015 Esto ya es el coche 10 y este debería ser el 11 ¿Okay? Todo empezó a finales del 2015, cuando mis alumnos del claustro de Sor Juana, el coche número 13 y el 14 Me retaron a empezar un podcast entonces, este debe ser el coche número 15 Bueno, para no hacerles el cuento muy largo Ese año grabé a Rodrigo Hernández Cruz Un pues, colega, amigo y cineasta súper talentoso Y vamos por el coche 16, 17 Perdón, estoy tratando de mantener aquí la concentración con la Carrerita Este es el 18 y a la vez tratar de más o menos mantener el hilo de lo que les estoy platicando, ¡ay casi choco ahí! Um, bueno, no sé qué hacer, si mientras ir contando coches, 19, y poco a poco irles platicando de esto, de, de la grabación con Rodrigo Hernández Cruz. Bueno, resulta que Rodrigo, que es un gran cineasta, también fue distribuidor de los micrófonos, ¡ay! ay me, des, me salí de la, de la pista, según yo sale el coche 20, y bueno, eh, hablamos de cosas técnicas y de cosas de edición de audio y demás, y fue muy interesante, pero el reto fue que para editar esa entrevista, yo les di cachitos de la entrevista, ese fue el Coche21. Les di cachitos de la entrevista a todos los alumnos con ciertas normas y cada quien editó un cachito de la entrevista y luego eso iba a salir al aire. Y en todo este proceso de en lo que editábamos y en lo que preparábamos y demás, eh, tuve chance de platicar un buen rato y grabar a Irene Soria que es experta en Creative Commons, según yo iba al coche 22, a ver, 22, ayúdenme, por favor. Eh, y ese proceso, coche número 23, es en ese proceso de hablar sobre Creative Commons, coche número 24. Me ayudó muchísimo a entender ciertos conceptos y a, ten, a darme la oportunidad de platicar con alguien a quien aprecio muchísimo, alguien que sabe muchísimo del tema y la conversación fluyó muy padre, ¿no? muy, muy padre. Y de ahí no me acuerdo cuál fue el podcast Número 2 y 3, luego tendré que Averiguar eso eh, Pero fue una Una experiencia increíble, este fue el coche 25 Yo 26 Híjoles, a ver si no me equivoco Con eso, y 27 Ok, entonces bueno, les platicaba Que Eh Ah, de hecho ya me acordé, el segundo episodio fue con Aaron Sánchez, un alumno fotógrafo del claustro de Sor Juana Y me di la oportunidad de hablar con pues, también alumnos y, y demás en vez de estar hablando solamente con profesionales Luego creo que grabé algo de Creative Commons, justamente, ah, eso me pasa por no fijarme Creo que se fue, eh, debe ser el 28, coche 28, coche 29 y según yo, después de esta plática con Aarón, ya salió el podcast de Rodrigo Hernández que según yo fueron dos episodios, fue una conversación larga y con el fin de mantener los episodios de menos de 40 minutos piensa que voy a rebasar del lado izquierdo Ajá, eso es lo que a veces hago con eh, algunas partes de la carrera para rebasar en este caso el coche 30 y bueno, el, el episodio de Rodrigo Hernández salió en dos partes Parte 1 y parte 2 Y así fue como empezó Y también así es como rebasamos el coche número 31 Y la verdad es que yo pensé que estaba jugando a hacer un podcast No le di tanta seriedad en su momento eh, Hasta que unos episodios más tarde Por ahí también estuvo José Luis eh, Martín de Antropotrip Este fue el coche 32 Y Armando Lara de Torres de Hanoi eh, me acuerdo muy bien de esos primeros episodios Y después de repente Coche número 33 Un 28 de diciembre Día de los inocentes Logré platicar largo y tendido Con René García, la voz de Vegeta Y esa entrevista estuvo increíble Y ahí fue donde verdaderamente despegó esto Y muchísima gente empezó a seguir El podcast Y hubo necesidad de subirlo no solo A, pues a lo que era la plataforma de podcast De Apple, de iTunes Sino a muchos otros lugares este es el coche número 34 Entonces ahí fue donde empecé a sondear la posibilidad de subirlo a Spotify Y a otros, otros lugares, no, a Stitcher y demás Y mientras rebasamos el coche número 35 Pues continúa esta aventura del podcast eh, Más adelante ya hablé un poco más sobre el tema específico de creatividad Por ahí estuvo Uriel Rojas, estuvo Oscar Adame, Olivia Vivanco Gustavo Ross, Felipe Capilla, varios, varios de mis amigos, eh, colegas, alumnos que me ayudaron a que esto despegara. Esto fue el coche número 36, cada vez están espaciando un poquito más. Eh, pero bueno, una cosa llevó a otra. Coche número 37... Y aunque al principio eran muchas personas del claustro de Sor Juana, esto creció más allá de la universidad, por supuesto. Y tuve la oportunidad de realmente dedicarle tiempo concentrado con, con gente a la que admiro, como Walter Cendra, como Ernesto Cisneros, Mauricio Zaraboso y demás, en platicar, este es el coche número 38, sobre este tema que me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Vamos a ver... Número 39 Hubo por ahí también dos episodios Padrísimos con eh, Copelia Yáñez eh, Drapetómana polímata Unas palabras ahí Ay no puede ser Me un trancazo ahí, disculpe eh, En fin, bueno Poco a poco esto fue creciendo Y fue tomando forma Y fue una bolita que se echó a andar Y ya no había manera de frenarla eh, Puse el podcast en la página web, empecé o renové o reviví mi canal de YouTube... ...en el que había hecho algunos tutoriales de Pro Tools y otras cosas... Eh, ...y bueno pues fue de tal forma que una plática llevó a otra... ...y yo decía algún día voy a entrevistar gente que no me conoce y que yo no conozco... ...pero esos grandes podcasteros de México algún día los voy a, los voy a entrevistar... ...ay aquí creo que íbamos en el coche 4041... Y, por ejemplo, de esos grandes personajes salió eh, Arturo Hernández de Los Supercívicos, que yo ya lo conocía desde antes, pero me concedió un tiempo increíble para platicar a gusto de, de temas, de obviamente Los Supercívicos, pero su trayectoria también en MTV y en otros lugares. Eh, Bishop, Coche 42, Luis Bishop, eh, que también fue maestro en el claustro, Salvador Garza... Y, pues bueno, conocí a muchos locutores por ahí, ustedes saben que me dedicaba al doblaje Y uno de mis alumnos de sala de audio fue Omar Monroy, él y su esposa, deciré, son locutores profesionales Y también, vaya, fue increíble porque de una plática iba otra, otra, otra Y no se agotaba la fuente, digamos, de, de personas con las que podías platicar a ver, eh, acabamos de rebasar el coche 43 Y esto ya hace que esto se convierta en el punto perpetuo Y en teoría, si le echo ganas puedo seguir esta carrera indefinidamente Nada más si tengo que fijarme de repente Y la ventaja de estar ya en el coche número 43 eh, Hace que, digamos, es un poquito más fácil continuar la carrera Por lo menos en teoría Y aquí ya no tengo que estar contando los coches Fíjense, vamos a sacar este coche así con un toquecito ...en la llanta trasera... ...y bueno, aquí creo que ya tengo un poquito más de chance de... Eh, ...pues platicarles algunas cosas del, del podcast... ...la verdad es que no recuerdo exactamente el orden de las plataformas... ...pero sí fue muy eh, muy padre poner, poner la plataforma... ...o a, agregarle plataformas a, al podcast... ...el podcast como ustedes saben se llama Ideas al Aire... Y aunque esto inicialmente se lanzó en iTunes, para subir un podcast necesitas una plataforma específica para subir podcast eh, Un agregador, y ese agregador que yo elegí en su momento fue Spreaker Y desde Spreaker fui conectando eh, el Apple Podcast, bueno lo que era iTunes que luego fue Apple Podcast eh, Spotify en aquel entonces se pusieron medio difíciles y costaba un poquito trabajo subir el podcast ahí Eventualmente se logró eh, pero después de... Bueno, primero fue Spreaker, luego eh, Apple Podcast, obviamente YouTube, Stitcher, iBox Y pues, creo que Pocket Cast, TuneIn, SoundCloud y otros lugares eh, Facebook fue elemental, el arroba ideas al aire podcast de Facebook fue lo que levantó bastante la, la trayectoria del, del podcast y así de la nada llegamos a el episodio número 50, que para mí fue muy importante. Y bueno, ahorita les tengo que decir, esta carrera la voy a seguir y de repente yo creo que en edición voy a cortar algunas cosas o voy a inventarme alguna cosa como un túnel del tiempo eh, para no hacerlos ver esta carrera, porque si realmente quiero llegar a los 50 kilómetros, pues va a estar, a los, perdón, a los 500 kilómetros va a estar de locos. Entonces voy a hacer un cortecito aquí y nos vamos a un túnel del tiempo, en una de estas vueltas, ¿sale? Y pues mientras yo voy a seguir corriendo y ahorita platicamos de lo que siguió en el podcast. Bueno, pues ya nos fuimos en el túnel del tiempo viajando hacia adelante al kilómetro 47. Y les comentaba que justamente en aquel entonces andaba yo acercándome al podcast número 50 con eh, Sandy que también fue alumna mía en el claustro, ella tocaba en Goodbye Sailor y pues estuvo padrísimo ese episodio. Un poquito más tarde, no muchos episodios después, eh, logré platicar con Luis Ramos. Luis Ramos es uno de los podcasters más influyentes en México y en Latinoamérica y tiene un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Yo no lo conozco en persona, pero estuvo muy padre platicar con él y... Dejar de alguna forma un testimonio de uno de los personajes más importantes del podcasting en México Y también alguien que estaba yo cazando como para grabar en el podcast era Gus Proal Gus Proal es mi vecino, es un comediante, es el maestro Gus en redes sociales Y es uno de los maestros de comedia más respetados y más seguidos Él eh, trabaja nada más y nada menos que con Franco Escamilla, es parte de la Diablos Squad y bueno, Gus es eh, uno de los maestros de comedia más buscados Y pues aprovechando que era mi vecino, pues un día de esos que tuvimos chance lo grabé Y fue increíble, fue una, una experiencia fabulosa eh, grabar a, a Gus por ahí Y bueno, no recuerdo todos los episodios, pero bueno, fue... Pasó del 50 al 60, volví a invitar a Copelia. Eh, invité a algunos de mis alumnos de sala de audio Gente que se dedica a los negocios Luego volví a platicar con Rodrigo Hernández Cruz Y empecé con una onda interesante de un test de creativos Con nueve letras Que justamente el acrónimo creativos De esas nueve letras creativos eh, Pues empecé a alucinar con esta onda De que podemos asignarle a cada letra un significado Entonces... Eh, empecé haciendo un test y empecé a probarlo con mis alumnos y con todas las personas que se dejaran y ese test empezó a tener bastante éxito bastantes seguidores y empecé publicando un episodio de los creativos tipo c que son los creativos curiosos por ahí se los recomiendo mucho si tienen ganas de, de escucharlo eh, los creativos tipo R son los creativos que siguen las reglas, por ejemplo. Los creativos tipo E son los que se emocionan, los que, saben, los que saben usar las emociones. Los creativos tipo A son los que se aventuran y así sucesivamente. Entonces en cada letra de la palabra creativos, eh, desarrollé un, digamos, una lógica detrás de la letra para que podamos crear no solo un equipo de creativos, sino también una forma de ver la creatividad desde una perspectiva diferente. Entonces tenemos de las nueve letras, son... Algunas vocales ¿no? Creativos Y algunas consonantes Y cada una de ellas tiene sus implicaciones Entonces saqué un episodio de cada una de las letras De la palabra creativos uh, Luego... Pues esos momentos que entre que te dan estreñimiento mental y de repente algunos invitados, pues no los conseguías o sí los conseguías, pero era difícil acordar tiempos y demás porque empecé otra vez a dar muchísimas clases y los horarios a veces no me dejaban. Empecé a grabar toda una serie de, pues, como tips o alguna manera, un, pues, mis ideas, digamos, de lo que significa ser creativo. Y volví a enfocar un poquito más en el tema de los creativos. Y más adelante saqué algunas, eh, algunos episodios muy específicos de por ejemplo, algunos secretos, algunas anécdotas, algunas historias, algunas parábolas o algunos cuentos por ahí. Por ejemplo, había uno por ahí de La Vaca y la Familia, eh, la técnica Pomodoro, eh, algunas cosas de, de mi infancia, de tener mente abierta y... Pues bueno, la verdad es que se me van a olvidar Muchísimos de los invitados que tuve Pero la lista está completa Ahí en mi página web y también en, en el podcast, y pueden seguirlo eh, Por supuesto Comercial <risa> Miren, ahí por no estar poniendo atención Ya me estoy derrapando otra vez uh, Había uno también, creo que Del pavo del burro, hablé de los Peripatéticos, porque en aquel entonces empecé a ver La serie de Merlí Esta serie fabulosa, serie catalana De el filósofo Merlí y pues bueno, fue toda toda una serie de eh, descubrimientos y además me fui soltando y empecé a impostar la voz Como en este caso, a veces es divertido hacer esto de impostar la voz eh, eh, En fin, bueno, iba a llegar mi cumpleaños número 50 Y pues un cumpleaños como el número 50 sí te mueve el tapete medio cañón Y empecé a reflexionar, de pues es que ya tengo que hacer cosas serias en esta vida o oh, por lo menos eso pensaba Y muchos de mis alumnos y la gente que me conoce Me decía, es que está padre lo que estás haciendo Y deberías, tal vez, compartir algunas de tus reglas de la vida Y ahí fue donde... Ah, choque, perdón Se me prendió el foco De, ¿por qué no redacto 50 reglas para la vida? Y lo fui planeando Y fui sacando lo que iban a hacer O lo que eran en aquel entonces Mis 50 reglas para la vida No me acuerdo de todas Pero están documentadas por ahí y fue todo un reto Porque tuve que planearlos de tal forma Que la exigencia de estar grabando Uno, dos o a veces tres episodios por semana Con tal de llegar al deadline O a la fecha límite de mi cumpleaños Pues fue Fue un rigor complejo Porque también recuerdo que Una de las cosas que le puse a cada una De, las, de los temas fue Una imagen diferente de, de lo que es el, La portada del podcast Y estuvo cañón La verdad es que si sí estuvo cañón pero me dejó un aprendizaje increíble, me dejó una satisfacción enorme y también me dejó una tranquilidad que es difícil explicar porque una vez que cumplí esos 50 años me di cuenta que pues he aprendido un montón, he convivido con mucha gente, he aprendido de muchísimas personas y sería muy egoísta si me quedo ese conocimiento para mí y no lo comparto. Entonces de ahí fue que pues el podcast realmente era mi herramienta o era mi forma de no sé si llamarle manifiesto, de hacer un manifiesto personal, de dejar huella, de transferir un poquito de ese conocimiento y esos aprendizajes a una audiencia que estaba cautiva y tenía ganas de aprender más cosas. Entonces, pues bueno, así fue. No, así fue. Y de repente, pues ya eran 50 episodios más los 50 de esto más otras otros tips, historias y demás. Que francamente perdí la cuenta de cuántos episodios llegaba, llevábamos Y ahí me acuerdo que eh, fue, fue como un, una revelación así interesante Porque volví a escuchar los primeros episodios No manches, me daba una pena ajena escucharme como... Pues como se veía todo acartonado, todo teto, la voz como medio rara y demás y me dio mucho gusto también ver el crecimiento que hubo en todo este tiempo ¿no? Estoy hablando de que esto ya fueron dos años más o menos de podcast um, Y pues así también de la nada un día en sala de audio eh, Yo estaba pues por ahí jugando pues, con mis alumnos estábamos haciendo quién sabe qué proyecto Y nos anunciaron que la escuela de CCM, de eh, creadores musicales Iba a estar en el mismo edificio que sala de audio y que nada más y nada menos que Mario Santos El director de CCM Andaba por ahí Entonces le pregunté a Mario si habría chance de, de grabarlo Con mis alumnos Y ese mismo día lo grabamos Fue algo increíble Bueno, para poner las cosas en contexto Mario Santos dirigió a cafeta cuba En el On Unplugged En la sala Nezahualcóyotl Tiene pues, un Grammy Nada más y nada menos es, es, es alguien que tiene una trayectoria espectacular En el mundo de la música Y así como... Como Mario, como Felipe Capilla, como Salvador III, como tantos otros, me di cuenta que entre más cercanos sean estos personajes que puedes entrevistar, más auténticas eran las entrevistas. Eh, Jorge Fernández, por ejemplo, fue una entrevista padrísima. Eh, Rodrigo Favela, que también lo estuve cazando muchísimo tiempo y no se dejaba el canijo, pero de repente platicamos de Da Vinci, platicamos de músicos de, a lo largo de la historia, de cómo le hace él para recordar tantos detalles eh, tan espectacularmente vívidos, porque él es una enciclopedia andante. Entonces, vaya, para mí fue una, un camino... Que me llevó a un aprendizaje que probablemente no hubiera logrado sin, es, sin salirme tal vez de esta zona de confort Y fue algo muy padre, muy muy muy muy padre Hubo un momento en el que alguien me dijo Mira en esta onda de grabar programas como esto vas a grabar gente que aún no conoces Y yo como que ese tipo de comentarios era como bastante escéptico Porque cómo es posible que vas a grabar gente que todavía no conoces pero así sucedió, por ejemplo, María del Valle, una escritora eh, que tuvo un libro muy, muy padre. La conocí así eh, casi espontáneamente porque fuimos con mi esposa a la presentación del libro. María es clienta de Lorena, de mi esposa, eh, del despacho contable. Y así fue como la conocí a través de mi cuñada. Conocí a Enrique Pichardo, un artista que le está yendo increíblemente bien. Eh, a su hermano Gabriel Pichardo que tienen una, una empresa de... Pues, pues tienen como un lugar donde la gente puede exponer arte y demás. Eh, hablé con músicos, Glaciar, con Javier Rivero, actor de doblaje que hace la voz de, de Vaca en Vaca y Pollito. Y bueno, Omar Hernández, otra vez René García, eh, Oscar Santana, vaya, la lista sigue y sigue y sigue. Y así como este choque inesperado, de repente nos llega la pandemia y esa pandemia que pensábamos que iba a durar un rato que iba a ser controlable, que no pasaba nada que si nos guardábamos unas semanitas podíamos regresar a dar clases pues se convirtió en más de un año de estar encerrados y durante ese encerrón me dediqué a repensar mucho la onda del podcast y en vez de simplemente sacar programas de audio empecé a grabar también videitos de YouTube muchos videos para mis clases muchos videos de lo que ustedes saben que doy clases Pro Tools que es una herramienta de audio que usamos para los, eh, los trabajos de edición y grabación y producción de audio entonces empecé a grabar algunos tutoriales fueron un par de tutoriales, no fueron tantísimos pero tuvieron mucho éxito muchísimo éxito más adelante me compro una eh, mezcladora interfaz eh, grabadora zoom la L8 y como no había ningún manual de este, de este aparato decidí por qué no grabo una explicación de cómo funciona esto y platico un poquito de cómo me gustó y por qué me la compré y demás y ese video se volvió viral ese video de repente, de un día para otro, muchísima gente lo empezó a ver y empezó a preguntar: Oye, ¿me podías enseñar o ayudar a trabajar con esta mezcladora? Porque yo también me la compré. Y algunos de los que me preguntaban: eh, Pues una de dos, o les cobraba asesorías para explicarles, o la otra era: Pues bien, si no tienes ahorita chance de pagarme para la asesoría, ¿qué tal si me das chance de grabarte? Y te contesto tus preguntas en vivo. Porque son preguntas auténticas Y subimos el video a YouTube No saben el éxito que tuvo ese, Esa serie de videos de la, de la L8 de Zoom Hasta la fecha creo que son de los videos Que más se han visto Y por supuesto ya tenía algunos videitos por ahí Había hecho tutoriales Y había hecho algunos experimentos por ahí De explicar shortcuts de Pro Tools Y cosas que la verdad es que aunque me gusta dar clases de, de Pro Tools y aunque mucha gente me conoce como su maestro de Pro Tools, pues no es mi chamba principal, hago muchas otras cosas, doy asesorías de pues, cuestiones electrónicas, también de repente hago música, de repente compongo, eh, de repente me gusta tocar la guitarra, pero estos videos de alguna forma marcaron la trayectoria del, del canal y empezó a despegar. Si te digo que más o menos en aquel entonces habré tenido probablemente unos mil seguidores, que hay que poner estos números en contexto. Mil, ni es bueno ni es malo, son personas que te siguen. Ajá. Y de esas mil personas o mil seguidores, que se dice muy fácil, algunos de ellos, muy pocos, son los que realmente se interesan en tu canal. Hay muchos otros que le dieron like al canal, pero pues no saben bien qué onda. Algunos otros, incluso, lo tengo que decir así como es. te hacen perder mucho tiempo muchas de estas personas. Algunas también se convierten en trolls y luego te abandonan Y empiezan a spamearte y empiezan a hacerte comentarios ofensivos Y se enojan porque según ellos no les explicaste algo que por supuesto explicaste en un video Pero bueno, hay un poquito de todo ¿no? eh, Me quedé con los que sí querían ver el, el video, los videos, los tutoriales Y pues llegamos a los 100.000 mil eh, videos vistos eh, Y esto fue creciendo y creciendo y creciendo no recuerdo los números exactos pero actualmente en el 2023 seguramente andamos por ahí los 2600 2700 seguidores y tú dirás, bueno pues es que no es tanta gente pero imagínate meter 2600 2700 personas en un lugar es una bandota aquí vamos en el kilómetro 352 y voy a recurrir al túnel este túnel del tiempo para adelantarnos al kilómetro casi 400 ya fueron muchas vueltas pero bueno, les estoy platicando aquí en este, eh, en este tal vez resumen video de lo que ha sido el, el podcast y el canal de YouTube Pues de alguna forma me vi eh, motivado, porque no puedo decir obligado, me vi motivado a cambiar la estructura de los contenidos a más contenidos de video Y principalmente fueron tutoriales de mis clases de Pro Tools, eso ayudó muchísimo, eh, subí cerca de 50 o más videos de, solamente de Pro Tools y también durante la pandemia Le dediqué mucho tiempo a pláticas con, con personas Entonces, de alguna forma continuó el podcast Nada más que con entrevistas Javier Rivero, Irene Barrón eh, Algunos de mis alumnos Y demás Entonces fue una época padre Porque también me tuve que eh, pues, Echar ahí un poquito de Aprender a hacer tutoriales Grabar con el ScreenFlow Editar un poquito de video Y otras cosas Y me di cuenta que esto de tener tutoriales en línea era pues bastante poderoso Porque de alguna forma yo me estaba canibaleando a mí mismo en mis clases De tal forma que mucho del contenido que daba yo en mis clases Había terminado en videos en YouTube Y la gente los podía ver gratis Aprendiendo mucho de lo que enseño en mis clases normales Lo valioso de eso fue que... Me di cuenta que yo con eso estaba ganando tiempo. O sea, por cada hora de tutorial o por cada hora de ciertos tutoriales que se ponían en YouTube, yo ganaba tiempo. Y llegó un momento en el que el canal trabajaba las 24 horas del día. Y así como te lo digo, mi canal se veían 24 horas de contenidos todos los días. Es decir, yo podía, digamos que, replicarme de manera virtual. Y eso me liberó muchísimo y, y como que fue un... Una revelación padre, ¿no? de, de tener esta posibilidad de, pues de replicarte, de duplicarte, de multiplicar el tiempo Tampoco tengo las estadísticas así súper exactas Pero las últimas veces que cheque, llevábamos cerca de 16.000 horas de contenidos vistos en el canal de YouTube Para ser más o menos un estimado, denme chance entrar en el túnel del tiempo ya tuve chance un par de vueltas más, bastantes vueltas más, de hecho, eh, para eh, decirte que esas 16.000 horas de lo que hay, de cosas que se han visto en mi canal, pues son muchos años, son casi dos años. Dos años, si los vieras de principio a fin, o sea, 16.000 horas, si le dedicas 16.000 horas, es como una carrera. O sea, por ahí dicen que para ser un experto en algo tienes que dedicarle 10.000 horas. Pues nada más ponle el contexto. ¿sí? Ahora, regresando aquí a la carrera. Porque ya estamos acercándonos a los 500 kilómetros eh, Pues es para llegar a estos 500 kilómetros pues ya fueron casi dos horas y media de estar corriendo Y por supuesto que has visto que estoy editando y, y trataré de pues no abrumar demasiado con esto Pero ha sido toda una aventura, una aventura padrísima Ha sido la posibilidad de tener esta excusa de tener una audiencia ...de platicar con ustedes... ...de repente también de hacer estas locuras de grabarme jugando eh, Real Racing... ...y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo... ...con todo y que en ocasiones pues he dejado de grabar... ...por circunstancias normales de trabajo, ¿no? O sea, fue la pandemia, nos encerramos, se de un par de años... Eh, ...se generó un montón de contenido online... ...y de repente regresamos a clases presenciales... ...al principio muy pocas y luego otra vez más clases... Y eso también hizo que de pues, un día a otro ya no tuve chance de hacer más tutoriales porque lleva tiempo, ustedes se imaginarán que para hacer un tutorial pues no es nada más prender la cámara y grabar, es planear las cosas, planear los ejercicios, grabarte cometer un montón de errores, eh, de alguna forma documentar eh, la parte de los archivos crear los archivos para los ejercicios y demás y pues bueno, así ha sido ¿no? También ahorita estoy con el plan de que tengo que renovar la página web Ustedes me disculparán, mi página web está totalmente obsoleta eh, Tal vez alguna de las cosas valiosas ahí es eh, la lista de los podcasts Pero bueno, viene por ahí alguna renovación de esto Y también eh, quiero reestructurar el curso de creatividad que tengo por ahí Si ya tomaron el curso de creatividad, pues bueno, ese va a seguir ahí, va a seguir vigente aunque probablemente haga una versión 2.0 y también de los cursos elementales de Pro Tools. Han cambiado muchas cosas en Pro Tools y en, en Avid, entonces tengo ganas de hacer como un curso que probablemente sea de paga para la gente que, que no son mis alumnos, y si ustedes son mis alumnos, seguramente les voy a dar acceso a... ¡Ah! Ahí, perdón, me fui, de... me fui directamente contra la barda, pero ya estamos terminando, ya estamos por el kilómetro 496. Eh, tengo que terminar esto rapidísimo, cerrar este tema. Entonces, bueno, pues ha sido toda una aventura. En gran parte ustedes han sido cómplices de este camino. Y pues afortunadamente creo que sí la vamos a librar festejando, conmemorando, documentando este video número 500 con una carrera de 500 kilómetros de Real Racing con un McLaren MP4X en el circuito de Silverstone. Ah, y pues yo creo que sí también me merezco un descanso ah, entonces esto sigue esto seguirá habrá más episodios y pues me da mucho gusto volver a publicar un video después de, creo que fueron más de cuatro meses de no publicar nada y de hacer un poquito corajes con el último video pero en fin, bueno, lo logramos estamos llegando aquí al kilómetro 500 y en total fueron Vamos a ver cuántas vueltas fueron. 280 vueltas. Aquí hay que considerar que de esas 280 vueltas ahí estaríamos empezando la vuelta 280. O sea que en realidad fueron 279. Pero pues bueno, ha sido bastante padre. Gracias a todos ustedes por seguirme. Gracias por darme la oportunidad de hacer estas locuras. Y pues vamos a ver también, ahorita nada más que se acabe el tiempo, el contador del tiempo, vamos a ver cuánto nos ganamos en esta carrera. Normalmente me tardo, pues, varias, varios días, incluso a veces una semana o dos semanas en acumular algunos puntos. Vamos a ver aquí cuántos puntos juntamos. 738 mil 500 de dinero virtual. Y esta parte de la fama es la que a mí me interesa mucho. A ver cuánto se juntó. La fama. 295 mil. No manches. Eso... Ahí subí de nivel al 323, eso normalmente no pasa así en un trancazo. Normalmente me tardo más de una semana en juntar eso. Pero bueno, les quiero agradecer de nuevo a todos por su amistad, por su compromiso, por su complicidad. Vaya por dejarme hacer este tipo de cosas, por permitirme grabar un video de Real Racing de 500 kilómetros con la excusa de poner un video número 500 en el canal de YouTube. De verdad, de corazón, les agradezco muchísimo que las ciudades los acompañen a donde sea que vayan, sean muy felices y, por supuesto, si les nace, recomiendan este canal con todo y sus locuras porque vendrán mucho más cosas en un futuro próximo. Bye, GUN!